Tras las continuas críticas a raíz del corte de árboles en el parque de Villa Olímpica en esta ciudad, hoy el director de Ornato de este municipio de San Francisco de Macorís, Julio Lizardo, explicó esto se debe a un acondicionamiento del parque y dijo que los árboles serán reemplazados por otros de mayor calidad. Un trabajo que se está realizando, no ahora, sino desde que nosotros llegamos a la alcaldía el 16 de agosto del 2016,